Oh ¿Cómo Estamos en un nuevo vídeo para canal. Estamos con los señoritos A ver, no veas, no veas Y no vea. estamos grabando es la norma No veas, no veas no vea. Es Rayman, no vea? que es Rayman Es Rayman, es Rayman, chicos Han generado nuevos demonios A ver Aún más terroríficos que antes uh -huh. El jefe. Claro de los sueños está en peligro amigo mío. ¿Es el jefe de lo bueno ¿Sí? los... Es. Rápido, despierta a nuestros héroes legendarios. Vamos ah. ¿Sí? Empieza, empieza ya. ¡Ostras! Tenemos que salvar. ¡Ostras! ¡No podemos ¡A continuar! A ver, ¿cómo era para correr, Sergio? Dejar, eh, eh dar -de este botón. Vale. ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí, sí. Eh, bueno, a este o a este, a los dos, lo no que quieras. O a este o a este. Vale, pues chicos, vamos ah, ¡Ah! No, no, no, no, no! ¡Ah! a ¡Ah, saco! ¡Ah, saco! ¡Ah, saco! todo! saco! ¡Ah, soy pues verdad, mira, hola, hola. <risa> ¡Mira! ¡Mira! ¡Es un caballero oh, en tortán! estoy! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí un lado! ¡Verdad! ¡Soy el jefe! Para ¡Por aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Toma! Ahí ha ah, claro! la vela para saltar. Es que se me olvida porque. No jugo tanto. Perdona. Espera, y allí estaba el otro, ¿no? No, eso sí. Vale. ¡Pope! ¡Popeye! ¡Popeye! Oh. ¡Puede marina. Yo soy el caballero. ¡Oh, yo quiero! Yo quiero. quieres de desarrollar? Yo soy el rey. No, yo soy el Rain Man. Yo soy el Rey. The... Ah, ¿el pequeño? Sí, ¿Eh? soy el... Sí, yo, el... Yo soy el sí. rana. ¿Sabes? El... Ah, qué okay, amor del bonito. Tenemos... Oh. ¡Mira! ¡Super Ninja Pro! A No lo quiero me odio yo a ver aquí Ajá, un poquito ayyyy Ay, ostras vale bien, vale pues chicos vamos allá ah. Uh. ¡Dos! Tres, ¡Dos! Tres, ¡Dos! Ah, oh, vale, espera, espera ¡Salvo a ver! de eso! Espera, una, dos... ¡y tres! Toma, ya está ¡Eh! ¡No voy a hacer esto! Ah. Eh. ¡Eh! ¡Espera! ¡Ahí abajo! ¡Ahí abajo! ¡No! ¡No! no ¡Aquí! ¡Baja todo mi... ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! Aquí. ¡Baja, baja! yo no sabía, yo no sabía. Rápido, venga, ya no tengo tiempo. La la la la la la la la la la Corta, corta y corta y. No, espera, espera. No, vale, vale. ¡Ay, no te veo! Me has utilizado. Oh no. a ver, aquí sí que tienen... menos ay, tengo que girar ahí, uh, así, así tengo que girar el mando para mover esto toma, vale, ya está, y salva vale vale, yo me quedo. Vale, yo estoy girando a ver, ¿Quién va a, ah, vale, yo a ver... ¿Qué dice? Ah, te llevo... es lo amigo. ¡Toma! Yo te lo he logrado. lo hemos lo logrado. ¡Perfecto! es... del es el marido. Vale, ya tenemos... ¡Ah! Oh, ¿Qué? ¡Qué trabideros. ¡Ay! Voy a girar por aquí para ir a por eso. Vale, ahora coge todo esto, la cuerda, corre Antonio, coge la... Te puedo. Vale, a eh. Ahora soltad! Ya. No. Ya, bueno, bueno, coge. Por ahí, no, no, no, por ahí. Hey, hey Vamos a. Eh, ¿Quién quiere cambiar de personaje? Yo, yo, yo. Yo, yo también. Eh, estos personajes no. necesitamos en eh, eh, todo esto: de moneda, de Lums. Ya, no, espera. Pero, a pero a mí. llevo 100, 628. A, a ver, quiero elegir. ¡Oh! ¡Este! ¡No, no, no! Yo no, ese, yo ese por fin. Este sí. Fashion, soy de Fashion. La película fácil Oh, ¿qué hago así? ¡Esto es un vikingo! <risa> ¡Soy un pecado ¡No, espera! ¿eh? ¡Es de los de ¡Ah, no! ¡Eso es un vikingo! Sí, este es un luchador A ver... el ¡Ya está! ¡Todos somos raras! <risa> ¡Sí! No, el, otra vez es? Es que hemos vuelto desde el principio. Queremos volver a canción! Eh, yo habría acabado el, el juego entero, pero ya es que pasa eso. ¡Anda! ¡Con cinco más! Ya podemos este nivel. Hay que rescatar, hay que rescatar a ella. Oh, oh. Hey. Oh. Ay, ay, ay, ay, ay, ¡Ay, adiós ¡Pum! Un besito. ¡No! No anda que tú eras ese. No, no no es. Mira, mira, mira. No, pero si tú ya tienes. Sí, ya. No, yo, yo, yo. no, no podemos. Tienes que dar. Tener cuidado. Per cuidado! ¡Ay! Espera, a eso que ¡Mira, mira que hay vida! Pero yo la tengo, así que no me hacen yeah. ¡Ah! no por ti. ¿Qué ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Como ahora bajamos. Como bajamos. ¡Ahora! ¡Así! ¿A por aquí, Antonio! Sí, sí. sin tocar esto, ¿eh? Vale. No mal que me da cuenta. Es aplastando, a llegar. Así. A bueno, ver, like, like. Así. Pum. Así. Pum. No es que no puedo. Así. Pum. No sé cómo es. Es saltando y después. Ando así. ¿Lo ves? No, es que no puedo. Espera. Uy, no, no, espera, Perdón. Es muy imposible. Bueno, pues, chicos, vamos. ¡Oh! ¡Oh! Quiero 46. ¡Segio, espérame! Vale. Es te pasa por no bueno, esperarnos. Quiero 46 likes, suscribirse, campanita. ¡Vamos, rápido! ¡No! ¡Oh! ¡Ay! ¡No, Espera. no! pues caballero! Hey, <laughs> look! Ah, no, no hay nada. No hay nada. Se celebra la trampa. Sí. Hay que ir por esta cuela, pero ir rápido a escapar. ¡Qué ¿Cómo lo hacemos? ¡Qué chulo! ¡Eh! yo ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! No. Bien. Vale, aquí, a ver, bien, vamos a ir? ahora, vale, y ahora. Si le he dado ¡Eh! ¡Eh! ¡No me mates, Eh, ya Ya lo sé, que se me hable Entonces no me hables. Preparado para el golpe más grande del mundo ¡Ya! ¡Oh! sí, sí está. ¿Ya? Toma, ahora sí! sí. ¡Echa hecho algo en chicos. A ver, Ofe. a la B? ¿Dónde pasa el a ver, a la B. Voy a, ir saltando a la a a la a ver, a ver, a a ah a ¡Ah! a esto! ¡Ya, está. ¿Ya está? Hemos salvado a todos, me ha Ya estoy saltando con la... ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A estoy salvado ¡A la casa! ¡A abajo, abajo. No, abajo hay cosas. ¡Oh! ¡Por el ¡Por el ¡Ah, no, no! Es que ahora lo so tengo. ¡Se le ¡Oh, no! Yes. <tose> eso? ¡Corre, ¿qué lava! ayuda ¡Qué me go. si sí, es que no puedo tío. y para que me mata que me están matando ayuda Antonio Ay, ¿no? pero mira porque <tose> ¡Que no! ¡No, no, no, no vuelve para atrás! Ay, ¡No vuelva? puede! Sí. ¡Que vuelvas para atrás! ¡Que vuelvas! <tose> Soy <tose> <tose> usted. No volado. Tan. Hacemos el de la canción. <tose> es que no se puede, hay que desbloquear todos los niveles para eso? ¡Oh, my God! cuánto llegamos? Vale, ya nos hemos conseguido eso. Vale, ahora este. Ahora nos toca este. <tose> Ay, ¡Yo quiero... ¡No! Sí. Sí. Esperad, ¿aquí hay algo? No, no hay nada. ¿Qué? ¿Qué soy yo? ¡Ah, esto! Oh. ¡No! no. Bien, ¿qué es? ¿Solo a mí? ¡Ya sabemos! Ahora por ¿Qué hace? Este, Ahora, era este. Ese, ¿Y si cero? Es, ese es peligroso. Mira. ¡Ah! ¡Y salva a mí! ¡Oh, my God! Ah, ah, ¡Aquí! ¿Y después? ¿El primero? ¿Cuánto? Yo soy el segundo, la Diana el tercero. bien atrapado a, a salvarle ¿Espera, aquí, aquí el primero vale, estamos bien ¡Oh! uy que susto, sabes que me iba a aplastar a ver aquí hay algo si, si, si, aquí, aquí arriba ibas Antonio eh. no es que iba a mover eso, Tario, Tario, ya está, yo lo conseguí ¡Fuera! ¡Perfecto! ¡Ahí! ¡Ah, no! ¡Estoy este! Yo pensaba que era el morado. Pero el morado era la realidad. ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Espera! ¡Ahí yo estoy! ¡No, Antonio! ¡Por casi! ¡Sálvame, Antonio! ¡Eh! ¡Estoy atrapado! ¡Ay, te espero! Ahora como no. hace ¡Ah! ¡No! estoy atrapado! ¡No que podemos seguir! ¡Atrápalo! Bueno, da igual. Espérame, espérame, da igual. A ver. Da igual. A ver, chicos, vamos a ver. A ver. ¡Apá, apá, apá! Vale, aquí tenemos... <tose> <tose> Qué ¡Ah! de ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a vale ¡Anda, pues la no se van a cada vez ese agua muere porque ese agua es tóxica ¿Dónde está el... No, me he comido, no he no os he dicho que ese agua es tóxica Vale, pues así que no caemos. Vale Ahí necesito... He aguantado por toda la cara ¡Ea! ¡Que os aguantéis! ¡Esperadme! ¡Que os aguantéis no. tu padre! <ríe> que agua aguantéis tu madre Te voy a contar. No me esperáis. ahí. que me... Perdón. tiempo! está... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! esto está te ¡Ah! tu ¡Ah! ¡Maldito sea este! ¡Para que te caiga ahí! ¡Aquí hay. ¡Aquí no! Ah, no hay nada. Uy, Yo nunca he salvado a ti. No, no importa eso, eh. Bueno, ¿Qué hay ¿Dónde está la princesa? ¿Dónde yo? Ah mira! A ver si está el rey o la princesa, si está el rey es que no se... ¿Sí? ¡Se vino a mi canal! ¡Es que Sergio, dale, Pero primero vamos a ver los mundos que hemos hecho. Vale, ya. Primero vamos a ver los mundos que hemos hecho. No vea. <risa> no, no, no vea. Son fases. Espera. Espera, mi hermano, ¿dónde está el jefe? Uh, pues... ¡Luá, aquí está! Este es el jefe. Nosotros vamos por aquí, y nos faltan... Sí, pasamos esta fase y ya conseguiremos el jefe. ¿Y dónde está el jefe? Pues ¿Pu es este, mira. ¿Pu Aliento del juego. Y esa es, es la del musical Castillo. No quiero conseguirlo! ¿Es, este, ¿Este es el jefe? No, ese es la, eh, lo del de, musical. ¿Esto, esto. Sí, este es el jefe. ¡No quiero ni poco! Vamos por este nivel. Después de este va el jefe Y... y se equivoco y... ¡Ah! Hay que salvar a 60 para conseguir ese nivel Y tenemos 53 Nos faltan 10 más y ya Con esto Mirad. y ya está No, pero... ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué ¡Es papá! Toma, lo conseguí yo Vamos a terminar, ¿eh? Ay, perdón ¡Se está ahí! ¡Y para el lado! ¡Ah! Este es el toque de Murphy. Este yo no estoy jugando, soy Murphy. ¡Qué Murphy! ¡Que soy sí, yo! No. ¡Ah, no? Sí, no! ¡No! ¡No, ¡No! Ha pasado ¡Dame! Nada. no a mí! ¡Ni a mí! ¡No, no, no, no, no, no, no, no! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Atonio, no! eh no no lo hagas! Por aquí hay algo, que lo he visto, que lo he visto. Mira, aquí. ¡Subiros! Vale Ya está ah, Ya está Venga Venga, sigan No, no, no, venga Te he copiado Ven, eh, ven, eh, ven eh, No, no, no, no, pero no, que hay más cosas Que hay más cosas Pero que así Que así No No, no lo hagáis, no lo dais, Vale Por aquí, que hay algo Usa, gente Vale, sí que está Aquí ¿Lo ven? No me había dado cuenta Si es que estaba secreto ¡Oh! Yo tengo que girar ¡Oh! Otro quiere que, que subirse ahí Vale, ahora así Vale, es así. Vale, como lo hago ahora? ¡Oh! Tienes que subir... Eh? ¡Ah! Tienes que... que subirte aquí y después... subirte aquí. Saltar, darle a esto y... Ahí. ¡Ya está! Ahí. Ahora súbete a eso. Oh. Y yo donde estoy